¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están todos ustedes, junto con los padres que nos escuchan hoy? Bienvenidos a otro relato de tu historia preferida. Y ahora, tío Daniel, en tu última historia nos contaste acerca de dos muchachos, Jacob y Esaú, a los que llamaste los mellizos diferentes. Sospecho que habrá otro capítulo acerca de ellos. Sí, tía Elena, en verdad hay tres capítulos más. El capítulo de hoy lo titulo, El, El mellizo, mellizo engañador, engañador engañado. engañado.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 Mejor será que me detenga para la noche. Este es un buen lugar. Hay agua, césped para dormir, árboles para cobijarme, ramas para hacer fuego y... para... No. No. Creo que no tengo que encender fuego. Si Esaú me está persiguiendo, podría ver el fuego. Puedo comer nueces y tal vez encuentre alguna fruta. Ah. Bueno, yo creo que es mejor que me prepare para pasar la noche, cuando hay un poco de luz aún. Ajá. Ramitas de pino para el colchón y piedras para una almohada. ¿Piedras? <ríe> sí... Son símbolos de lo que he llegado a ser. Un proscrito. He perdido... He perdido completamente la bendición que Dios tenía para mí. Todo debido a mis pecados. Me pregunto si me atreveré a orar. Oh, no, no, no. Dios no puede oír a un pecador como yo. Sin embargo... Eh, con todo, oraré, confesaré y tal vez Dios me perdone. Oh Dios del cielo, Dios de mi padre y de Abraham, óyeme al confesar mis pecados y suplicar tu perdón. Soy un pecador, pero Dios, no me abandones, no me arrojes del seno de tu amor y compasión. Oh, Dios, perdóname y dame algunas pruebas de que tú, tú me has perdonado. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Dios no me puede perdonar, no puede. Soy un gran pecador. Cansado por el viaje, el errante Jacob se quedó dormido. Pero Dios no lo había abandonado. Su misericordia aún se ofrecía a su siervo descarriado y desconfiado. En forma compasiva, le reveló exactamente lo que Jacob necesitaba, un Salvador. Al dormirse, tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. Encima estaba el Señor de la gloria, y desde el cielo escuchó una voz que le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, y de tu padre Isaac. Todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, Voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Y Jacob se despertó y tuvo miedo. En verdad el Señor está en este lugar y, y yo no lo sabía. Aquí está la casa de Dios. Es la puerta del cielo. En la mañana, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar e hizo una promesa diciendo, Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y siempre le daré la décima parte de todo lo que Él me dé. Y Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente Y miró y vio un pozo en el campo cerca del cual estaban descansando tres rebaños de ovejas Estos hombres parecen muy amigables Buenos días señores Buenos días, ¿cómo está? ¿Es usted extranjero? Sí, de las tierras de occidente ¿Y usted? ¿De dónde es? De Arán, la ciudad de Arán Oh, Arán... Bueno, bueno, ¿por casualidad conoce usted a un señor que se llama Laván, hijo de Nacor? Debería decir que lo conocemos. Es un buen hombre, <risa> afilado como un clavo. ¿Está bien de salud? Por supuesto. ¿Por qué no? Oh, no, no, yo solo estaba pensando... Bueno, si usted quiere hacer más preguntas, ¿por qué no las guarda para Raquel? Ella es hija de Laván y trae aquí al pozo las ovejas de su padre. ¿De veras? Allí viene ahora, extranjero. Oh. Es hermosa. Así es, extranjero. Van ustedes a remover la piedra en la boca del pozo para que beban las ovejas. No hacemos eso hasta que todas las ovejas están aquí. ¿Y ¿Puede alguien? Eh, quiero decir, ¿se le permite a cualquiera quitar la piedra de la boca del pozo? Bueno, si usted tiene fuerza, pero después hay que volverla a poner. Ah, sí, tengo fuerza. ¿Quiere que le ayude con la piedra? Oh, no, no, no, yo puedo hacerlo. Sin embargo, gracias. Mm. <risa> está presumiendo para beneficio de Raquel. <risa> ¿Eh? ¿Por qué está usted dando de beber a mis ovejas extranjero? Mi nombre es Jacob. ¿Eh? ¿Jacob? Señor, aún no me dijo por qué le está dando agua a mis ovejas. ¿Se llama usted Raquel? Sí, ¿Es usted hija de Lambán y nieta de Nacor? Sí, pero... ¿Son de su padre Labán estas ovejas? ¿Qué tiene todo esto que ver con usted? <risa> ¡Usted me besó! Sí, la besé Raquel y yo... El... ¿Cómo se atreve a insultarme? Somos Voy... primos, Raquel. y yo. ¿Primos? Pues... Esa es la mejor disculpa que... ¿Somos primos? Mi madre es Rebeca, la hermana de tu padre. Oh, ella se casó con alguien de Canaán... Con Isaac, ¿verdad? Sí, es mi padre. Tu tía Rebeca y mi padre se encontraron justamente aquí. Eh, quiero decir, el siervo de mi padre, que se llamaba Eliezer... ...vino hasta aquí, probablemente hasta este pozo... ...y se encontró con Rebeca. Y la llevó a Canaán y fue la esposa de Isaac. Sí, escuché esa historia muchas veces. ¿Crees que, que tal vez él... Eh, ...quiero decir que, que tal vez tiene algún significado... ...que tú y yo nos hayamos encontrado en este mismo pozo? ¿Te parece? ¿Eh? Será mejor que corra a casa y le diga a mi padre que tú estás aquí... ...si cuidas las ovejas mientras me voy. ¿Llegó el hijo de mi hermana Rebeca aquí Arán? Sí, padre. Lo dejé junto al pozo. Voy a ir enseguida allí y le voy a ofrecer hospitalidad. Bueno, bueno... Tú eres el mismo retrato de tu madre, Rebeca. ¿Cómo está ella? Cuando la dejé, estaba bien, tío Labán. Así que tú eres su hijo. Bueno, bueno. ¿Quién podría imaginarse? Eh, tengo un hermano mellizo. Se llama Esaú. Jacob y Esaú. Suena muy bien. Pero ¿por qué te entretengo aquí charlando? Ven, vamos a mi casa y te quedarás como mi huésped por todo el tiempo que quieras. Gracias, tío Lován. Trae las ovejas, a Raquel. Nosotros vamos adelante a casa. Muy bien, padre. Eh, Tal vez debería quedarme y, y ayudarla. <risa> ya veo que te gusta la belleza. ¿Crees que es hermosa? Muy bella, señor. <risa> Tendrías que ver a mi hija mayor, Lea. Raquel es hermosa, sí, pero Lea... Oh, es una joven para dar vuelta al corazón de cualquier hombre. Es de ojos muy tiernos y tan dócil y obediente como debe ser cualquier muchacha. Y Jacob se quedó en la casa de su tío Labán. Buenos días, Jacob. Ah, buenos días, Raquel. Es una hermosa mañana. ¿eh? Eh, supongo que tú vas a cuidar las ovejas otra vez hoy. Esa es mi tarea diaria. Yo, eh, eh, quiero decir, eh, ¿puedo ayudarte? He cuidado las ovejas de papá por muchos años. Me va bien sin ayuda. Oh. Te molesta si te acompaño. Aire fresco y todo, tú sabes. Tú eres nuestro huésped y tienes el privilegio de hacer lo que desees. Entonces iré contigo. Eh, Raquel, tú eres... Eh, bueno... Me gustaría hablar contigo si no estás muy ocupada. No tengo nada que hacer hasta que estén aquí todos los rebaños y alguien saque la piedra de la boca del pozo. A lo mejor quisieras quitarla tú. Sí, sí, pero después de hablar contigo. Yo... Eh, te das cuenta de lo que se trata, ¿no? Creo... Creo que eres hermosa. Te oí cuando le dijiste eso a mi padre. Hice mal. Oh, en este país uno no habla con el padre de la muchacha... ...a menos que... que él... Eh, ...bueno, aquí no lo hacen, Jacob. Estaría bien si yo... si yo estoy. ¿Si tú estás qué? Lo que dijiste. Enamorado de ti. Yo no dije eso. Eh, casi lo dijiste. Comenzaste. Y eso es lo que querías decir... Raquel, yo... yo te amo. No, no, no. No debes amarme. ¿Por qué no? Yo soy la más joven. Es decir, soy más joven que Lea y... y ella... bueno, ella tiene la primera oportunidad. Pero yo no la amo. Pero ella... ella es verdaderamente linda. Yo no la amo. Ella sería una buena esposa para ti. Pero yo no quiero... Eh... Le preguntaré a tu padre y que decida él. No, no, no. No le preguntes, te lo prohíbo. ¿Porque tú no me amas? Yo, yo sencillamente no quiero que le preguntes. Muy bien, no le preguntaré. Solo se lo diré siempre y cuando se presente la oportunidad. ¿Le dirás qué? Que yo te amo y que tú no me amas. Pero yo no dije eso. ¿Entonces me amas? Sí, y yo... No, yo... yo no lo sé. Tú me amas. <risa> y Jacob se quedó en la casa de Labán durante un mes. Bueno, bueno, Jacob. ¿Cómo encuentras ahora nuestro país y sus costumbres? Me gusta vivir aquí, tío Lambad. Bien, magnífico. Estoy contento de que hayas venido. Las muchachas y los siervos me dicen que eres un trabajador fuerte y excelente. Me gusta ayudar en lo que puedo. Nosotros somos de la familia, Jacob. Somos parientes y no voy a permitir que sigas trabajando sin recibir nada. Dime sencillamente qué salario esperas y te lo pagaré. Eh, bueno, bueno tío, usted tiene dos hijas, Lea y Raquel. Yo, señor, trabajaré siete años para usted por la mano de su hija menor, Raquel. Bueno, Jacob... Es mejor que se case contigo que con otro hombre... Quédate conmigo siete años. Yo sé que te amo profundamente, Raquel. Seguramente. Para trabajar siete largos años por mí... ¿Vale la pena? Sí. Sí, cada segundo, cada minuto y cada día... ...cada pensamiento, hecho y palabra durante estos siete años. Tú sabes que papá se está aprovechando de ti. Siete años de trabajo es una dote muy elevada. No por ti, Raquel. Trabajaría siete años, siete veces. Lea. Sí, padre. ¿Te gusta Jacob? Ah, por supuesto. Es un joven muy admirable... ¿Qué te parece si tú fueras su esposa en vez de Raquel? Padre, ¿qué estás diciendo? <ríe> te vi eso en la mirada de tus ojos. Estás celosa de Raquel y amas a Jacob. Padre. Bueno, ¿es verdad o no es así? Jacob y Raquel están comprometidos para casarse. En pocos días más se terminarán los siete años y se casarán. Sí, pero tú no contestaste mi pregunta. ¿Te gustaría ser su esposa? Pero yo... Estoy enamorada de él. Pero es imposible. Él ama a Raquel. No es imposible. Puedo hacer los arreglos para que se case contigo. ¿Cómo? ¿Tienes interés? Podría ser. Dime sí o no. Sí. <risa> Ahora dime cómo. Durante la fiesta de bodas y después, las novias tienen un fuerte velo sobre la cara. Bueno, tú estarás debajo del velo. ¿No crees que Jacob es lo suficientemente listo como para reconocer mi voz? No hables, escucha, disfruta de la fiesta y Jacob no te notará nada raro. Y Raquel, ¿dónde va a estar durante la fiesta? ¿Piensas que se va a sentar calladamente y que te va a permitir que encañes a Jacob? Sí, ella es una hija obediente y hará exactamente como le diga. ¿Y qué va a pasar con Jacob? Se pondrá furioso, me desechará y... Seré una mujer desgraciada. No, no te desechará. Ya pensé en cómo prevenir eso. Todo esto es absurdo. De ninguna manera. Jacob conoce la costumbre de este país. La hija mayor debe casarse antes que la menor. Bien, tú eres la mayor. Padre, ¿vas a tratar de hacerle creer a Jacob que esa costumbre es obligatoria? Jacob es un joven muy amable y creerá cualquier cosa que le diga. Dime, padre... ¿Cuál es la verdadera razón por la que deseas que yo sustituya a Raquel? Mm, tú eres mi hija mayor y, y tú... Tu... Padre... Yo no soy Jacob. Yo no creo todo lo que oigo. Bueno, Jacob es un buen trabajador. Todo lo que hace prospera. Y yo... yo, yo no quiero perder sus servicios. Cuando descubra que se casó contigo en vez de casarse con Raquel... aún querrá casarse con ella... Y entonces, entonces me servirá otros siete años. <risa> Vas a sacrificar la felicidad de Raquel y la mía por siete años de trabajo gratis. Solo para añadir unas pocas ovejas y, y más ganado a tus rebaños que aumentan siempre. El ganado es riqueza y la riqueza es poder. No sabía que mi padre era tan egoísta, tan calculador y tan agarrado al dinero. Tú eres un malvado padre, eres malo. Sí, sí, me parece que sí, ¿verdad? Ah, pero algún día seré rico, rico. <risas> mi amada Raquel, pronto serás mi esposa. He esperado siete años por este momento. Ahora me parecen pocos días. Y tú, querida, eres feliz. Oh, querido, que pronto serás mi hijo. Mi hija es feliz, tan feliz que perdió el habla. <risa> y, y ahora, hijos míos, ya es hora de que se retiren para la ratificación del matrimonio. Pero primero... Amigos, amigos, quiero hacer un anuncio. Estamos aquí para celebrar la boda de mi hija con el hombre de su elección, Jacob. No estoy perdiendo una hija. Más bien, gano un hijo. ¿Puedo ofrecer un brindis a la recién casada pareja? ¿Eh? Que prosperen, que vivan muchos años y tengan muchos hijos. ¿Qué tengo que decirte más de lo que ya te dije, Raquel, esposa mía? Te amo, soy feliz y estoy seguro de que Dios ha constituido este matrimonio así como constituyó el matrimonio entre mi padre Isaac y tu tía Rebeca. Obedeceremos a Dios, seremos fieles a los principios y el uno al otro. Nuestra felicidad radica en eso. Oh, querida Raquel... Al sacarte el velo, tendré ahora y para siempre el derecho de mirar tu hermoso rostro. Nunca más será necesario que ocultes tu amante rostro a mí y del mundo que te contemple. Oh, Jacob, antes de que me quites el velo, recuerda siempre que te amo. A pesar de lo que pase, recuerda... ¿Qué podría pasar que me hiciera olvidar eso? Solo recuérdalo. ¿Quieres...? Por favor. Por supuesto. Y ahora, Raquel. ¿El pelo? Está bien, Jacob. ¡Lea! ¡Lea! ¡Lea! No puedo creerlo. ¿Eres Lea? Sí. Se supone que debía ser Raquel. ¿Dónde está ella? Yo me casé con ella. No, Jacob. Yo soy tu esposa. Yo no te amo. Amo a Raquel. Yo te amo. ¿Te acuerdas? ¿Pero de qué se trata esto? ¿Qué pasó? Hubo una fiesta de bodas y una ceremonia. Y nos casamos, Jacob. Tú y yo. Pero yo... ¿Quién es el culpable de este engaño? ¿Tú? ¿Tu padre? Ah, oh, sí, sí, tu padre. Me parece que fue él. Ahora tendré que hablar un poco con él. Recuerda, Jacob. Yo te amo. ¡Tú prometiste! Así que tu padre me hizo esto a mí. Bueno, pues tendrá que darme una satisfacción también. ¿Por qué estás tan enojado por eso? ¿Enojado? Trabajé siete años por Raquel y terminé con... Con Lea! Lea es una buena chica, de ojos tiernos, obediente, amable. Eh, ella va a ser una esposa ideal. No para mí. Lo siento, Jacob, pero tuve que hacerlo. Tú sabías que aquí en el este no acostumbramos a que la hija menor se case antes que la mayor. Entonces, ¿por qué me prometió que podría casarme con Raquel? Eso fue hace siete años. Pensé que sin duda en siete años Lea se casaría, pero no se casó. Bueno, pero yo... Yo no quiero a Lea, anularé el matrimonio. No, no, no, no, no no, no hagas eso, Jacob. No puedes hacerlo, eso deshonraría a Lea, me deshonraría a mí y a mi familia. No, no, no, Jacob, por favor, no la despidas. Pero yo, yo no sé qué hacer. Cumple con la semana de bodas de Lea y entonces te daremos también a Raquel. ¿Qué? Si trabajas conmigo otros siete años. ¿Dos esposas? Siempre se hace. Es una costumbre admitida en nuestra civilización. Sí, pero dos esposas no ayudan a tener satisfacción y paz en la familia. Tienes razón, Jacob. Si deseas traer la deshonra sobre Raquel y sobre mí y sobre toda la familia... ...sigue adelante y repudia a Lea. Hazlo. Para mí es lo mismo. Bien. Ya he esperado siete años por la mano de Raquel... Otros siete años. Eso es demasiado tiempo. Oh, no, no tienes que esperar siete años para casarte. Solo una semana. Cumple con la semana de bodas de Lea y te puedes casar con Raquel. Después puedes trabajar los siete años para la dote. ¿Ves, Jacob, cuánta confianza te tengo? Ah, yo confío en usted y mire el resultado. Lo siento, Jacob, pero tuve que hacer eso. Y... ¿Y vas a cumplir la semana de Lea y te vas a casar con Raquel? ¿Lo harás por ella y por mí? Tendré que meditarlo. Pero, Jacob, piensa en la deshonra, si te demoras. La gente... Lo meditaré buen, y ya le contestaré. Raquel, has estado llorando. Yo... Yo creo que soy solo una mujer tonta Tú eres una mujer hermosa, maravillosa Y yo te amo Oh, Jacob, Jacob, yo también te amo Pero me parece que no podré tenerte ¿Quién dijo eso? Tú estás casado con Lea Yo podría anular el matrimonio Tú te casaste con ella, Jacob Y tú tienes un cierto deber Aunque te engañaron Me imagino que estoy condenada a perderte para siempre pero Tal vez no tu padre me hizo una oferta. Si cumplo la semana de bodas de Lea, para que no se pueda anular el matrimonio, él me permitirá casarme contigo. ¿De verdad? Por otros siete años de servicios. ¿Esperar aún otros siete años? No. Puedo casarme contigo al fin de esta semana. ¿Y vas a hacer eso? Tendrás celos de Lea. Lucharán y se pelearán. Yo no me atreveré, Jacob. Verdaderamente tendrás pocos momentos tranquilos si tu hermana es también mi esposa. No me importa, no me importa. Te tendré a ti. Jacob, hijo mío, te doy mi posesión más preciosa, mi hija más joven y la única que me queda. Tómala, manténla, ámala, apréciala y que Dios te bendiga. Eh, amigos... Amigos, quiero hacer un anuncio. Estamos aquí para celebrar la boda de mi hija Raquel con el hombre de su elección, Jacob. No estoy perdiendo una hija, estoy ganando un hijo. Ofrezco un brindis a la pareja recién casada. Que prosperen, que vivan muchos años y que tengan muchos